Hola, en este vídeo quiero revisar contigo cuatro formas que usamos en español para pedir aprobación. Cuando decimos nuestra opinión, a veces yo no quiero escuchar la opinión de las otras personas. Yo quiero que las otras personas me den la razón y refuercen mi opinión. Vamos a ver cuatro formas. La primera forma, probablemente la conoces porque es muy fácil y muy popular. Por ejemplo, Rosalía canta genial, ¿verdad? Yo pongo verdad al final de la frase y de esa forma la gente va a contestarme lo que yo quiero escuchar y la gente va a darme la razón. Rosalía canta genial, ¿verdad? Oh, sí, sí, por supuesto. Otra forma, que es una variante, es decir verdad que sí cuando la opinión es positiva. Por ejemplo, Rosalía canta genial, ¿verdad que sí? Oh, sí, sí, por supuesto. Y si la opinión es negativa, ¿verdad que no? Por ejemplo, la nueva película no es muy buena, ¿verdad que no? Oh, no, no, Alicia, tienes razón, por supuesto, no. Otra forma de pedir aprobación que quizá nunca has estudiado es esta. Es muy similar a la anterior y es poniendo en el final a que sí o si es negativa a que no. Por ejemplo, Rosalía canta genial a que sí. Sí, sí, por supuesto. O la nueva película no es muy buena a que no. No, no, tienes razón. Y la última forma para pedir aprobación es esta, poniendo a que al principio de la frase y después decimos nuestra opinión. ¿A que Rosalía canta genial? Sí, sí, por supuesto. ¿A que la nueva película no es muy buena? Oh, no, la verdad es que no, tienes razón. Bueno, aquí tienes tres, cuatro con una variante, para pedir aprobación en español. Son muy populares, son muy fáciles, son muy famosas y las puedes usar siempre. Si quieres dejarme en los comentarios tus ejemplos con estas expresiones o alguna pregunta, eres bienvenido. Hasta el próximo vídeo.